Complementando el módulo de barra de corriente continua, vamos a hablar de un esquema actualmente utilizado en los bus de corriente continua, la fuente de impedancia. Entonces la fuente de impedancia, o el objetivo de este módulo, es analizar el principio de funcionamiento de la fuente de impedancia dentro de una de las posibilidades de barra de corriente continua. Entonces para esto vamos a dividir este módulo en dos temas propiamente que es la fuente de impedancia, y cómo es su operación al momento de utilizarla como barra de corriente continua. Entonces arranquemos con la fuente de impedancia. Uno de los medios prometedores para aumentar la tensión de salida de un convertidor en forma directa, se llama fuente de impedancia o fuente Z. La fuente Z es utilizada como enlace de corriente continua entre una fuente de C y un convertidor de potencia PWM en entrada. Podemos ver la representación en la figura. Tenemos una fuente de C generalmente esa fuente de C es unidireccional en corriente, es decir solamente puede proporcionar corriente de la fuente de C hacia la fuente AC y tenemos un inversor a la salida. Ese inversor puede ser o bien de transistores o puede ser a través de tiristores autodesactivables. Y en el medio, señalado en color rojo, tenemos la fuente de impedancia o fuente Z, que está conformada por dos inductores L1 y L2 y dos condensadores cruzados C1 y C2. Vemos que esto difiere a los filtros que utilizamos en la barra de corriente continua, que eran LC, capacitivos, inductivos, o dobles LC. En ese caso, los condensadores no estaban cruzados. Entonces, ¿qué propiedades trae este tipo de acoplamiento? Permite elevar la tensión en la barra de corriente continua y proteger ante eventuales fallas de conmutación o cortocircuitos a la salida del inverso. Entonces, se supone que la fuente de alimentación de la barra de C con un rectificador de diodo, solo puede producir corriente en una sola dirección. Es decir, la fuente Z, fuente de impedancia, no puede ser utilizada con puentes bidireccionales. La, el convertidor de salida de la carga, por ejemplo un inversor, puede ser representado mediante una fuente de corriente, debido al hecho de que la inductancia de la carga evita que la corriente de la carga sufra cambios significativos dentro de los cortos intervalos considerados en este análisis, es decir, estamos ante carga con naturaleza altamente inductiva como puede ser un motor de corriente alterna entonces vamos a trabajar con un modelo simplificado para representar de que el rectificador es unidireccional lo vamos a modelar a través de una fuente de C con un diodo que garantiza efectivamente que la corriente sea unidireccional mientras que el inversor lo vamos a representar a través de una fuente de corriente constante un interruptor asociado para poder representar los dos estados del puente conducción o no conducción entonces el interruptor paralelo SW simboliza el proceso de conmutación del convertidor en el cual los componentes del bus de C del convertidor conmutan al encender los interruptores del convertidor entonces hablemos un poquito de cómo opera en los dos estados, conducción y no conducción. Entonces, en la práctica, el bus de C más común empleado a nivel industrial y comercial, es el capacitivo, en el cual consiste en un condensador electrolítico de alta capacitancia que está conectado al convertidor. Recuerden que ese condensador se especifica con una tensión nominal del 80%, para tener un 20% en el caso de que utilicemos frenado regenerativo. Su finalidad es estabilizar la tensión de la barra DC y absorber las corrientes esparróbicas que fluyen desde el convertidor en los procesos de regeneración o frenado. Esta condición es peligrosa para el condensador y los interruptores del convertidor que pueden dañarse por las altas corrientes de cortocircuito si se realiza un disparo directo de las componentes del convertidor que ocasionen una descarga súbita del condensador. Siempre hemos dicho que se prohíbe el uso de dos interruptores de la misma rama al mismo tiempo, pero eso en régimen de operación, pero a nivel de régimen transitorio, recuerden que si no hay un tiempo muerto programado entre el encendido y el apagado, de los interruptores correspondientes a la misma rama, este proceso puede ocasionar cortocircuitos de muy poca duración en la barra de corriente continua, ocasionando un des una descarga súbita del condensador y por tanto una sobrecorriente que puede dañar los componentes. Por lo tanto, en los convertidores con barra de corriente continua capacitiva, se evita el disparo directo a través de los tiempos muertos. Pero en esos tiempos muertos, la carga queda sin tensión aplicada, lo cual puede ocasionar pérdidas del performance en la carga. Entonces, el enlace de corriente continua con fuente Z, no solo es independiente al disparo directo, gracias a los inductores que dan una trayectoria a la corriente, sino que el disparo directo se emplea sistemáticamente para aumentar la tensión de alimentación del convertidor de serie. Es decir, el convertidor Z, o fuente Z, o fuente de impedancia, permite hacer la operación de un chopper elevador tipo POS. Es decir, permite ganar tensión en la barra de corriente continua, cosa que no podíamos lograr con ninguno de los filtros que vimos en el módulo de barra de corriente continua. Entonces, ¿cómo operar? En conducción vemos el esquema representado el convertidor con una fuente de corriente y nuestra fuente de C. Y fíjense, si hacemos el recorrido de ACD, tenemos la primera ecuación: BS menos BC menos BL igual a cero Y si hacemos el recorrido, de C, B, D, nuevamente, tenemos que BC menos BI, que es la salida hacia en la carga por el inversor, menos BL, es igual a 0. Donde BS corresponde a la tensión del rectificador y BI a la tensión que suministra el inversor a la carga. Con ese juego de dos ecuaciones señaladas con el número 1, podemos obtener las relaciones de el voltaje del inductor y de la tensión de salida que tiene el inversor para conmutar hacia la carga. Entonces en este caso la tensión del inductor depende de la fuente y de la tensión del condensador, mientras que la tensión de salida del inversor depende de dos veces la tensión del condensador menos la tensión de la fuente de C. En este caso, dos veces la tensión del condensador debe ser mayor que la tensión de la fuente. Para la condición de cortocircuito, en donde no suministramos corriente a través de la fuente de C, y por eso lo simbolizamos con el diodo abierto y el puente con el interruptor SW cerrado, Podemos hacer los mismos dos recorridos. En este caso la tensión de los condensadores son iguales. La tensión de salida del inversor es cero. Por tanto BS es mayor que BD. Para mantener el diodo abierto. Entonces haciendo nuevamente los mismos dos recorridos que hicimos en la lámina anterior. DC, CA. Y AD, tenemos la primera ecuación, BL más BC menos BS igual a cero. En el segundo recorrido, tenemos DC, BD, CB, perdón, y BD, tenemos que BL menos BC es igual a 0 debido a que BI vale 0. De esas dos ecuaciones, o ese juego de sistema de ecuaciones representado con el número 2, tenemos que la tensión del inductor es igual a la tensión del condensador, y que la tensión a la entrada de la barra de corriente continua, Bs, es igual a dos veces la tensión del condensador. Utilizando ese, esos dos juegos de ecuaciones, el 1 y el 2, Sabiendo que la tensión promedio en el inductor debe ser igual a cero, podemos calcular cuánto vale la tensión promedio en el inductor, teniendo en cuenta el tiempo o los estados adyacentes a no disparar, TNS, y al tener el puente disparado, TST. De esa forma obtenemos la expresión 3, donde la tensión promedio Promedio del inductor, que es igual a cero, es función de la tensión BDC de entrada y la tensión de los condensadores. De esa expresión se puede obtener la tensión del condensador en función de la tensión DC de la fuente y de los dos tiempos TNS y TST, como lo vemos en la expresión número. Entonces, en consecuencia, el estado de no disparar BI de juego de ecuaciones es 2B del condensador menos BDC. Si sustituimos por la expresión anterior, obtenemos una relación entre la tensión en bornes del inversor vi en función de la tensión de la fuente de C y de los tiempos de encendido de no conducción del interruptor y de conducción, el TNS y el TST. Entonces, de la expresión 5 se puede relacionar el voltaje de salida del inversor en función de la tensión BDC de entrada. Y ese parámetro lo vamos a llamar B. B se denota el factor BOS o el factor de ganancia del enlace de corriente continua debido a la aplicación de la fuente de impedancia fuente Z que es representada en la ecuación número 7 y es función de TNS y TST claramente si sí. TST es menor que TNST vamos a tener que ver es mayor que 1 lo que significa que el enlace se puede utilizar para ganar tensión más allá de la unidad es decir para poder incrementar la tensión de salida hacia el inversor esto puede ser atractivo sobre todo cuando utilizamos paneles solares o celdas de combustible para poder ajustarnos a la tensión en alterna debido a la operación del inversor, es decir, podemos ganar tensión y nos ahorramos la utilización de un convertidor tipo Box en la barra de corriente continua para poder ajustar la tensión. Cabe señalar que el factor Box es impreciso de la manera como lo hemos calculado debido a que no hemos, to no hemos tomado en cuenta las resistencias del circuito específicamente los dos inductores que siempre conllevan una parte resistiva. En la práctica, los factores no están limitados únicamente a un dígito y van a depender básicamente de TNT y TNS. Entonces, finalmente, tenga en cuenta que la fuente Z introduce componentes de almacenamiento de energía en la, en la topología del convertidor. Específicamente tenemos dos inductores y dos condensadores. La desensibilidad resultante de perturbaciones de tensión del convertidor a la red es una ventaja adicional de este tipo de configuración, pero podría ser discutible si los convertidores de fuente Z o fuente de impedancia realmente merecen la designación de convertidores matriciales en vez de enlaces en corriente continua. Entonces, con esto hemos visto cómo utilizar el fu la fuente de impedancia, o la fuente Z, como acople entre el sistema DC y el sistema AC cuando hacemos un proceso de conversión de DC a AC. Donde la fuente Z se utiliza para estabilizar la tensión a la salida del inversor. Tenemos un factor de ganancia B que puede ser mayor que 1. Eso es atractivo cuando tenemos que aumentar la tensión de la fuente DC para acoplarnos a un sistema AC. Los tiempos involucrados permiten la modelación del convertidor con una fuente de corriente. Y debemos recordar que la aplicación de este tipo de acople es únicamente para fuentes de C unidireccionales, es decir, que no permiten la regeneración hacia la fuente. Espero que este módulo les, haya, o les permita aclarar algunos conceptos sobre la fuente Z, que son muy utilizados hoy en día, sobre todo en aplicaciones con paneles solares o celdas de combustible para la generación de energía. Gracias por su atención y nos espero en un nuevo módulo de electrónica de potencia.